Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien. Yo soy Emanuel González y eh, como en el video anterior eh, se dieron cuenta. Eh, todavía sigo con gripe, entonces mi voz se escucha rara. Eh, entonces espero que lo entiendan. Eh, el video de hoy es con respecto a alertas o red flags. Que tiene que tomar en cuenta la gente antes de ingresar a Omega Pro. Porque. Lo, lo, ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque Omega Pro es muy similar a como cuando usted va a empezar una relación amorosa, una, re, una relación de pareja, una relación sentimental. Hay que analizar con quién se está metiendo usted. ¿Quién es esta persona que me, que, que me está ofreciendo el cielo y las estrellas? Vamos a investigar un poquito. Vamos a ver quién es, de qué se trata, cuáles son sus antecedentes, eh, qué ha hecho en el pasado. Entonces, muy rápidamente... Eh, en, en esta parte de aquí, no, en esta parte de aquí, aquí donde está la cama de fondo, vamos a, a poner un conteo de red flags, un conteo de alertas. Eh, simplemente vamos a, a, a tocar los temas, eh, los encabezados, por así decirlo, porque ya he hecho videos de absolutamente todo, est todo estos, de manera que si ustedes ven un, un punto... Que les llama mucho la atención y quieren ver eh, más información sobre esto. Pues hay una lista de reproducción en mi canal que se llama Omega Pro. Ahí está absolutamente todo. Eh, red Flag número uno, Omega Pro no está regulado por absolutamente nadie. Esto me da a mí mucha desconfianza. Porque no hay quien los audite, no hay quien los regule. Simplemente están, es un, como le dicen, un chiringuito financiero en el cual cualquier cosa podría pasar entonces eso me genera a mí mucha desconfianza número 2 la propia página de omega pro no te da ningún seguro no te da ningún eh, ni, no, no tienes ningún respaldo por tu dinero la propia página te está diciendo en sus términos y condiciones que ellos no se harán responsables por ninguna pérdida de dinero de ninguno de sus inversores. Con estas palabras se lo están diciendo. Y si no me creen, vayan y vean el, el video donde hablo de esto. Siguiente red flag. Te multan por sacar dinero antes de tiempo. Ellos lo quieren poner, lo ponen como que el que está fallando eres tú. No la, no la empresa. Porque eh, eh, eh, compraste una licencia por 18 meses. Vean qué bonito. Que cuando a ellos les, les conviene, sí, las reglas no se pueden romper, pero ellos no te aseguran absolutamente nada. Eh, eh, tu licencia es a 18 meses y la sacas antes de tiempo. El que estás incumpliendo eres tú, por lo tanto te, me, te ponen una multa. Entonces tú dices, ah, ok, entonces mejor no lo voy a sacar, lo voy, voy a esperar los 18 meses. Dándole aún más tiempo al Ponzi para que funcione. La Comisión Nacional de Valores de España denuncia a Omega Pro por eh, operaciones fraudulentas. La FSMA de Bélgica también denuncia a Omega Pro por operaciones fraudulentas. Y aquí vamos a hacer un conteo, esto es una ráfaga de metralletas de, de alertas. La AMF de Francia, la SBS de Perú, la CNMV de España, la Dirección General de Instituciones Financieras Nacionales de República del Congo, la CIBOIF de Nicaragua, la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la Superintendencia Financiera de Colombia. Todas estas instituciones financieras están denunciando a Omega Pro. ¿Adivinen por qué? Por operaciones fraudulentas. Prácticamente son demasiadas las alertas. Todo el planeta Tierra está... Diciendo que Omega Pro es un fraude. Y hablando de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta misma ordenó a 8 personas el no promover más Omega Pro. Directamente eh, hicieron alrededor de 5 avisos. De los cuales los 5 los omitieron estas personas. Y directamente tuvieron que decir con nombre y apellidos. Estas 8 personas no pueden seguir divulgando Omega Pro. Y ahí viene que lo siguen haciendo bajo otro nombre o simplemente no mencionan el nombre Omega Pro, pero lo siguen haciendo al margen de la ley. Siguiente punto, no tienen KIC, lo cual permite que menores de edad ingresen sin ninguna restricción y que eso también se preste para lavado de dinero. Para los que no saben qué es el KIC. Eh, Investíguenlo, es algo muy sencillo que cuando ingresas a una institución bancaria, financiera, eh, seria, respetable Te piden mínimo tus do documentos de identidad, con tu foto, firmas digitales Para asegurarte de que lo que estás haciendo no es lavado de dinero Entonces, ni siquiera eso, o sea Omega Pro ni siquiera tiene eso Siguiente punto, eh, se parece mucho, demasiado diría yo a muchas otras empresas de este tipo que ya cayeron y se fueron con el dinero de muchas personas. Muchas duraron cuatro años, cinco años, tres años, dos años. Pero el final es el mismo. Y esto es una historia que se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Y siempre te dicen lo mismo. Es que esta vez es diferente por X y Y razón. Esta vez es... Pero todo se, se repite exactamente igual. Al final, cuando se vayan, ¿qué van a decir? Eh, nos hackearon la cuenta. Eh, ahora vamos a hacer K y Z, Entonces tenemos que eh, revisar todas las cuentas una por una. Mientras tanto usted no puede sacar su dinero. Cosa que pasó con Pietra Verdi. Eh, esto de que nos hackearon pasó también con otras empresas. Como 4one BTC. O sea simplemente ponen una excusa X. Para decir que se fueron. Eh, y que cerraron las puertas. Y pues créanme que esto también va a pasar con Omega Pro. Siguiente punto. La FCA le quitó su regulación por encontrar serios problemas en la captación de ingresos de la compañía. Anteriormente la, la Omega Pro estuvo regulado por la FCA por un tiempo. Perdió la regulación varias veces. Y que parece que ahora sí ya es definitivo que no va a volver a estar regulado por la FCA. Porque encontraron cosas serias. Que, ¿Qué tipo de cosas? No lo sabemos. Pero no quieren volver a asociarse al nombre Omega Pro. Siguiente punto, los CEO vienen de otras estafas. O sea, ¿qué, qué, qué confianza puede tener usted? ¿Qué confianza le puede generar a usted a una persona que anteriormente estuvo en empresas similares a Omega Pro que hacían lo mismo, que, eh, que al fin y al cabo se fueron y dejaron a todo el mundo sin, sin su dinero? Si ustedes no han investigado, deberían eh, Delaware. Eh, Mike Sims, eh, Andrea Zakax, todos estos estuvieron en plataformas como Omnia. Que te ofrecían un retorno de inversión del 300% gracias a la minería de Bitcoin. Y estos personajes salían en videos, salían promocionándolo. Como les repito, vean mis videos anteriores y ahí van a ver toda esta información. Entonces... Si están acostumbrados al fraude, van a seguir defraudando a las personas así de fácil. Eh, por más que te digan que eh, están preparados para el 2025, seguir trabajando. Eh, son personas que dirían cualquier cosa con de de ganarse tu dinero. Siguiente punto, Andrea Zakax y Dilauer pagaron una autopublicación en la revista Forbes para utilizarlo como gancho para atraer personas. Esta, esta publicación. Yo sé que si usted ya está en Omega Pro. Muchos líderes la han utilizado como gancho. Y le han dicho a usted. Vea. ¿Cómo puede una persona. Se, eh, defraudarte. Si está poniendo su cara. Si su cara está saliendo en Forbes. Forbes no es cualquier revista. Pero déjeme decirle. Que eso fue un, una autopublicación. Y todo esto se lo demuestro. En mis videos anteriores. También vayan y lo ven. Eh, y, y créanme que. La lista sigue y sigue y sigue. Pero vamos a ver a dejarlo hasta acá. Yo espero que con esta cantidad de alertas que hay eh, sea suficiente. Y que la gente analice un poquito lo que, dónde está metiendo su dinero. Y pues creo que eso fue todo muchachos. Eh, espero que este video haya sido de su agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.